Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Un gusto saludarlos. Doy por inaugurada la audiencia número 8 del 185 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Respeto y garantía de los derechos humanos ante actividades de empresas de producción y comercio de armas en las Américas y que fue solicitada por el Estado de México. Mi nombre es Estuardo Ralón. Soy primer vicepresidente de la CIDH y me acompañan la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, relatora para México, la comisionada Roberta Clark y el comisionado Carlos Bernal. También se encuentran presentes en la audiencia la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo María Claudia Pulido, la relatora especial.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 21 minutos para hacer su exposición. Posteriormente, haremos 21 minutos para que la sociedad civil y los estados participantes puedan hacer uso de la palabra a razón de tres minutos por cada participante. Posteriormente, la CIDH tendrá una intervención hasta por 15 minutos para luego regresar con el Estado de México por 14 minutos y los comentarios de los estados participantes y organizaciones participantes por 14 minutos a razón de dos minutos por cada uno, para finalmente hacer el cierre por parte de la Comisión. Así que, sin más preámbulo, damos inicio a la audiencia y le concedo la palabra al Estado de México por 21 minutos. Adelante. agradezco mucho. Distinguidos comisionadas y comisionados, secretario ejecutivo, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. El Estado mexicano agradece a la Comisión Interamericana la convocatoria de esta audiencia, ya que es a través de estos espacios de diálogo que tanto los estados como las organizaciones de la sociedad civil pueden compartir experiencias y buenas prácticas sobre cómo mejorar la situación de los derechos humanos en el continente americano. El Estado mexicano solicitó esta audiencia con el fin de evidenciar el impacto negativo que tienen las prácticas negligentes de las empresas de armas en los Estados Unidos de América en la violencia que vive la región. Estas empresas de armas continúan multiplicando sus ganancias a costa de la vida de miles de personas sin ningún tipo de responsabilidad ni obligación de prevenir, ni mucho menos reparar el daño. Los estados no podemos y no debemos permitir que esto siga sucediendo. Si bien las empresas tienen libertad de comerciar sus productos, deben hacerlo con procesos de debida diligencia que prevean efectos negativos a los derechos humanos, particularmente cuando sus productos son potencialmente dañinos como las armas de fuego. Así, si estas prácticas comerciales negligentes derivan en daños a terceros, el derecho internacional reconoce una obligación de reparar dicho daño. Para este fin, los Estados jugamos un papel importante, pues es a través de las leyes nacionales que debemos regular que esto no suceda. Señoras y señores comisionados, los derechos a la vida y a la integridad personal contenidos en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en los artículos cuatro y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos requieren de diversas acciones por parte de los estados para su efectiva protección y garantía, la cual solamente puede lograrse si los estados parte de la OEA toman las medidas necesarias, no solo para no incurrir en violaciones directas, sino para garantizar que no existan injerencias en su ejercicio, tanto por parte de actores estatales como de entidades privadas. Lamentablemente, la región americana ha sido testigo en primera persona de los estragos causados por la violencia generada por las armas de fuego. Uno de los trágicos ejemplos recientes corresponde a la masacre de la escuela primaria Rob Duvalde en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América. Las prácticas negligentes de las empresas encargadas de la producción, distribución y venta de armas de fuego han facilitado su adquisición por particulares y aunado a componentes como el extremismo violento y supremacismo racial crean la mezcla perfecta para la comisión de delitos que atentan contra la vida y la integridad, como se puso en evidencia en otro tiroteo en El Paso, Texas, en 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha acogido previamente discusiones en torno a los efectos negativos que la violencia armada tiene en la protección de los derechos consagrados en la Declaración y la Convención Americana. En su 167 periodo de sesiones, en 2018, por ejemplo, la Comisión convocó a una audiencia respecto de la regulación del comercio de armas y violencia social en Estados Unidos, en donde abordó el impacto negativo que tiene la poca regulación en torno al control de armas en los altos índices de violencia con armas de fuego. Además, en sus 174 periodos de sesiones en 2019, la Comisión llevó a cabo una audiencia respecto del impacto de la violencia por armas de fuego en Estados Unidos, convocada por organizaciones de la sociedad civil, en la que se destacó que hay un número creciente de personas que pierden la vida y resultan heridas por actos de violencia con armas de fuego. Con esta audiencia, México quiere dar seguimiento a estas discusiones y resaltar que la falta de regulación del comercio de armas en Estados Unidos y la violencia generada por estas, es un cáncer que lamentablemente ha hecho metástasis y que se está expandiendo por toda la región. En diversas magnitudes y respondiendo a fenómenos de naturaleza compleja, los estados del continente se han enfrentado a las consecuencias del crimen doméstico y transnacional, agravado por el componente del tráfico y desvío de armas de fuego. Esta situación se amplifica por el componente por la negligencia en la que incurren actores clave de la industria, de forma relevante, las empresas, fabricantes de armas, al no establecer controles ni mecanismos que permitan reducir el tráfico ilícito de sus productos. Sin ir más lejos, el día de hoy, de manera previa a esta sesión, se celebró una audiencia sobre la militarización de la seguridad pública en México. México señala que una de las principales causas de la de actividad de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia es el poder de fuego de las organizaciones criminales. Poder de fuego que es facilitado por empresas de armas desde Estados Unidos, cuyo único objetivo es obtener ingresos económicos a costa de la violencia que sus producto, productos causan en la región. Los efectos negativos a la sociedad americana y el daño que generan a los derechos de millones de personas en América Latina, particularmente el derecho a la integridad personal y a la vida. Señoras y señores comisionados, permítanme hacer referencia a los efectos negativos que tienen lugar en mi país derivado de las prácticas negligentes de la industria de las armas. Es importante iniciar aclarando que en México las armas están disponibles por medio de un solo distribuidor y una tienda, situada en la Ciudad de México, propiedad del ejército, que la gestiona y la custodia. La tienda vende una media de solo 38 armas al día a civiles. En 2013, solo 3.140 ciudadanos particulares en México tenían un permiso de armas válido. Y en el periodo de cinco años, entre 2013 y 2018, el gobierno únicamente emitió 218 licencias de armas adicionales. En el caso de Estados Unidos, entre 1999 y 2004, cuando se prohibió la venta de armas de asalto en ese país, la producción de armas disminuyó considerablemente. Cuando terminó la prohibición, las empresas de armas aumentaron enormemente la producción y las ventas de armas de asalto, armas de estilo militar. Por ejemplo, en 1990, antes de la prohibición se producían o importaban anualmente 74 mil rifles de estilo militar para su venta en Estados Unidos. En 2006, dos años después de que expirara tal prohibición, el número de estos rifles vendidos anualmente en ese país se disparó a 398 mil y en 2016 se vendieron anualmente más de 2.3 millones de nuevas armas de estilo AR-15, estilo militar en el mercado civil estadounidense. De estas cifras de producción, cada año se trafican ilegalmente más de medio millón de armas desde los Estados Unidos. De las armas recuperadas en escenas del crimen en México o decomisadas a organizaciones criminales, entre el 70 y el 90% fueron traficadas desde el vecino país, desde los Estados Unidos. Por la propia naturaleza de las armas, los daños causados lamentablemente se miden en número de muertes. De 1999 a 2004, años en los que la venta de rifles de asalto estuvo limitada en Estados Unidos, los homicidios en México fueron disminuyendo. Se cometieron menos de 2.500 homicidios con armas de fuego en 2003. Después de que expirara la prohibición de 2004 a 2008, la tasa de homicidios en México aumentó un 45%. En el caso de las fuerzas del orden, de 2006 a 2021, las armas de fuego traficadas fueron utilizadas para matar a por lo menos 415 miembros de la Policía Federal y de la Guardia Nacional de México y para herir al menos a 840 personas más. En 2019, las armas de fuego fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolorosos en mi país con esto, México es el tercer país del mundo con más muertes relacionadas con armas. En cuanto a... del Instituto... Entre 2006 y 2010, se calcula que 264 mil ciudadanos mexicanos huyeron desde sus hogares. El flujo migratorio fue mayor en las ciudades fronterizas, donde las tasas de homicidio fueron más altas y la violencia relacionada con las drogas más frecuente. Ahora bien, para ejemplificar la capacidad de fuego del crimen organizado, señalaré un par de ejemplos. El 26 de junio de 2020, el jefe de policía de la Ciudad de México fue atacado y lamentablemente dos de sus guardaespaldas y una transeúnte murieron. Entre las armas utilizadas, utilizadas por los homicidas, había tres rifles de francotirador marca Barrett calibre 50, una pistola marca Smith Wesson de 9 milímetros, una carabina Smith Wesson de calibre 5.56 milímetros, un rifle Ruger, de calibre 556 milímetros y una carabina Colt de calibre 556 milímetros, todas ellas de fabricación estadounidense. En otro caso, en septiembre de 2016, hombres armados derribaron un helicóptero de la Fiscalía Estatal de Michoacán con un rifle Barrett de calibre 50 en la región de Tierra Caliente, Michoacán. El piloto del helicóptero murió junto con tres agentes. Ninguna de esas armas se encuentra disponible para su venta en el mercado mexicano. México argumenta que el flujo de armas a nuestro país y su consiguiente uso ilícito es el resultado previsible de decisiones deliberadas y con conocimiento de causa para diseñar, publicitar, distribuir y vender armas en formas que saben con virtual certeza que atraerán y suministrarán a criminales en territorio mexicano. Las empresas de armas en Estados Unidos tienen conocimiento del tráfico ilícito masivo hacia México de sus armas. Se ha documentado de forma extensiva en las noticias, estudios académicos, reportes gubernamentales, revisiones y consultas de Naciones Unidas y a través de las solicitudes de rastreo que hacen a estas empresas, agencias del orden que encuentran las armas en escenas del crimen. A pesar de esta abundante información, las empresas no han implementado ninguna medida de política pública para monitorear o disciplinar a sus sistemas de distribución. Su política es vender a cualquier distribuidor o vendedor que tenga una licencia de Estados Unidos para comprar y vender el producto, sin importar si el vendedor tiene récord de eludir la ley o de que haya leyes nombres u otras prácticas ilegales para traficar sus armas a México. En virtud de lo anterior, en agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil por daños, conocida en el sistema estadounidense como tort law, en contra de diversas empresas de armas solicitando fincar responsabilidades por sus prácticas negligentes en la forma como venden sus armas, que activamente facilitan el tráfico ilícito de sus productos a México. El litigio civil es un esfuerzo adicional del gobierno de México para detener el flujo ilícito de armas y de rifles semiautomáticos a mi país. Se solicita en esa demanda a las empresas que eliminen y remedien la alteración al orden público, que creen e implementen estándares para monitorear y disciplinar sus sistemas de distribución, incorporen mecanismos para prevenir el uso de sus armas por usuarios no autorizados, financien estudios, campañas y otros acciones enfocadas a prevenir el tráfico ilícito y tomen acciones necesarias para evitar el tráfico ilícito de sus productos a mi país. El pasado 30 de septiembre de 2022, el juez federal de primera instancia revisó la causa y concedió a las empresas la solicitud de desechamiento o motion to dismiss que presentaron sin entrar al fondo del asunto. El argumento del juez fue que la ley vigente, una ley que les otorga ciertas inmunidades, contra demandas civiles por daños, acoge a las empresas demandadas. La sentencia no exime de responsabilidad a las demandadas, sino que considera que existe un obstáculo procesal que impide a un juez conocer del litigio. México apelará a esta decisión cuestionando principalmente que se le haya otorgado alcance extraterritorial a esta ley de inmunidades y más que proteja dichas empresas contra reclamos por daños causados en territorio mexicano. Finalmente, como parte de este esfuerzo de litigio estratégico, este mes México presentó una segunda demanda en contra de cinco vendedores de armas en el estado de Arizona de los Estados Unidos de América, por la venta de manera rutinaria y sistemática, y por facilitar el tráfico ilícito de armas, incluidas aquellas de tipo militar, a organizaciones criminales en México, realizando ventas a prestanombres y ventas que claramente están dirigidas a traficantes de armas. Señoras y señores comisionados, las discusiones que ya han tenido lugar en esta sede interamericana y en otros foros puede servir como base para tratar temas relativos a la violencia por armas de fuego en la región. Sin embargo, si bien el tema ha sido abordado por las instancias interamericanas de una, desde una perspectiva de regulación y responsabilidad estatal, existe un componente de gran importancia que no ha sido suficientemente abordado, referente a la relación entre la falta de debida diligencia de las empresas privadas dedicadas a la fabricación, distribución y venta de armas y su responsabilidad por las consecuencias negativas de sus acciones en la protección de los derechos humanos. La cuestión de la relación entre empresas y derechos humanos ha sido un tema de gran importancia en el derecho internacional público en épocas recientes. Desde 2011, en el seno de Naciones Unidas, se adoptaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos, los cuales contemplan la obligación de las empresas de contar con políticas y procedimientos adecuados para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos. Para ello, los principios se basan en tres ejes principales. El primero establece el deber de los estados de proteger a los ciudadanos frente a abusos de empresas que operan en su territorio a través de políticas públicas, pero en especial el establecimiento de instancias judiciales que permitan a terceros accionar los mecanismos estatales para impedir tales abusos. El segundo aborda la debida diligencia que deben observar todas las empresas para identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. Esta obligación incluye la responsabilidad sobre las propias actividades de la empresa o aqu aquellas que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales. Principio 17. El tercer y último eje se refiere a la relevancia de contar con acceso a recursos que permitan una reparación integral. Así, los estados han aceptado que las empresas, y no solo los estados, pueden ser llamadas a cuentas por afectaciones a los derechos humanos como resultado de sus actividades. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, cuenta con un grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, dedicado a aportar conocimiento y experiencia sobre el tema. Se destacan dos documentos recientemente emitidos por el grupo de trabajo y que vale la pena mencionar en el marco de la presente audiencia. El primero es una nota informativa sobre la responsabilidad de empresas en el sector de armas, la cual recomienda a las empresas implementar procesos de debida diligencia en todos los aspectos de sus operaciones a fin de identificar riesgos e impactos negativos del uso de sus productos y recomienda a los estados garantizar capacidad jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos originadas por las empresas de armas para demandar y unirse a procedimientos civiles y penales en contra de estas empresas. El segundo documento se centra en la influencia de las empresas en la esfera política y reglamentaria en el cual se señala entre otros que la responsabilidad de las empresas de proporcionar reparación cuando sea necesario incluye asimismo la responsabilidad de abstenerse de presionar para que cesen los procedimientos estatales judiciales o extrajudiciales destinados a de determinar si las empresas son responsables de abusos de los derechos humanos relacionados con sus actividades. Finalmente, la propia comisión en su informe sobre estándares interamericanos en el ámbito de empresas y derechos humanos ha señalado que los estados pueden ejercer importantes niveles de influencia sobre el comportamiento de actores privados generando efectos extraterritoriales sobre el disfrute de los derechos humanos a través de la regulación supervisión o rendición de cuentas. Incluso en algunos casos concretos, el nivel de influencia estatal puede ser significativo al tener mayor incidencia en el comportamiento de dichos actores y llegar a involucrar sus obligaciones generales de respeto. En este entendido, los estados de la región, a través de las leyes e instituciones de procuración e impartición de justicia, deben buscar proveer a las víctimas de la violencia generada por la falta de debida diligencia de las empresas de armas la protección judicial que establecen tanto la Declaración Americana como la Convención, de modo tal que se fortalezcan las garantías de no repetición en nuestras sociedades. De conformidad con lo dispuesto en la Declaración y la Convención Americana, los estados de la OEA están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas de debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación general a cargo de todos los estados de la organización de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el ámbito interamericano. Es indispensable que durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tengan amplias oportunidades para participar y ser escuchados. Como es bien sabido por esta comisión, señoras y señores comisionados, la preocupación y acción de México por el respeto a los derechos humanos es genuina, como lo ha demostrado la constante interacción con los órganos del sistema interamericano. Sin embargo, también debe reconocerse que la erradicación de la violencia y la protección de los derechos humanos de la población requiere de esfuerzos conjuntos en el plano regional. Un menor poder de fuego de las bandas criminales es un paso fundamental en la búsqueda de estos objetivos y para ello es imprescindible la cooperación de todos los países en los que operan las organizaciones criminales, desde los países en los que... Muchas son... gracias al Estado de México, perdón que, que lo interrumpa, pero para que todos puedan participar y podrán completar en la siguiente oportunidad. Vamos a pasar a, a la siguiente etapa que... Es un lapso de 21 minutos donde podrán intervenir eh, estados y sociedad civil a razón de tres minutos cada uno, por lo que le doy por tres minutos la palabra al estado de Bolivia. Muy buenos días, señor presidente, comisionadas y comisionados, a la secretaria ejecutiva, representantes de los estados y la sociedad civil. Muy buenas tardes. Reconocemos como necesario y primordial el tema puesto en consideración de la comisión en esta audiencia pública, tal como se plasmó y aprobó en el 52º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, en la resolución de derecho internacional, cuyo punto eh, sexto, marco jurídico internacional de las empresas de armas y municiones, Dispuso debatir y estudiar a fondo desde todas las instancias pertinentes sobre la responsabilidad del campo de los derechos humanos de las empresas que fabrican y comercializan armas en las Américas. No es posible ignorar la relación existente entre la comercialización de armas y el incremento de la violencia en nuestro hemisferio, como un problema contemporáneo de derechos humanos que amenaza el derecho más fundamental de todo ser humano, la vida. La violencia con armas de fuego es una tragedia cotidiana que afecta a la vida de las personas en todo el mundo y causa muerte de más de 500 personas por día. Lamentablemente, la violencia con armas de fuego afecta especialmente y de forma desproporcionada a las comunidades en situación de vulnerabilidad y grupos marginados de la sociedad. Además, se encuentra altamente relacionada con las organizaciones criminales más atroces y peligrosas para nuestras sociedades, como el narcotráfico, la trata y tráfico de personas y el terrorismo. Las empresas que fabrican y comercializan armas deben cumplir procesos de debida diligencia para, el fruto de su, eh, para que el fruto de su comercialización no viole los derechos humanos de las y los ciudadanos. Las empresas tienen una alta responsabilidad en el destino que tienen las armas, que en su gran mayoría es uno de los principales motivos de la violencia armada contra, en contra de los estados. La falta de previsiones conjuntas que respeten las legislaciones internas, donde el acceso a las armas de fuego está restringido y regulado, es evidente. Es necesario caminar hacia estrategias que identifiquen la responsabilidad social y vital que deben cumplir las empresas fabricantes y comercializadoras de armas para la reducción de la violencia armada como un tema de prioridad en resguardo de los derechos humanos. Los estados tenemos la obligación de extremar la protección de los derechos humanos y crear un entorno lo más seguro posible para la mayoría de la población, especialmente para las personas consideradas vulnerables un estado que no controla la forma, de forma adecuada la posesión y el uso de armas de fuegos en situación en una situación persistente de violencia armada incumple sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos es por tal motivo que apoyamos la posición hoy expuesta por los Estados Unidos Mexicanos y dejamos plasmada nuestra preocupación porque se encuentre eh, porque se encuentra fundamentada en nuestro alto compromiso por la defensa y protección de los... Muchas gracias. Perdón ahí la interrupción, pero hemos llegado también al tiempo, así que pasamos la palabra al Estado de Paraguay por un lapso de tres minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno. Es eh, muy interesante realmente lo que acabamos de escuchar del de representante de México y también de la representante de Bolivia. Yo quiero mencionar eh, a grandes rasgos que mi delegación en primer término agradece a los organizadores por la iniciativa de haber organizado esto en el marco del nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece muy pertinente abordar este tema del respeto y la garantía de los derechos humanos ante actividades de empresas de producción y comercio de armas ...en las Américas. Bueno, un poco para compartir cuál es nuestra experiencia... Eh, ...quisiera mencionarles que en nuestro país tenemos varios instrumentos jurídicos... ...para combatir el tráfico de armas y la regulación y la tenencia... ...así como también la aportación de las mismas. Ya sea a nivel internacional como regional. El Paraguay además es estado parte de la Convención Interamericana... ...contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como también del Tratado de Comercio de Armas, y procura cumplir realmente con esos compromisos, siempre tratando de respetar el marco del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras. En ese escenario quisiera compartirles que en Paraguay tenemos una ley de componentes componentes, accesorios y afines. clasificar las armas de fuego y municiones, así como también establecer el régimen para la expedición, renovación y supresión de los permisos, eh, autorizaciones competentes, condiciones para la fabricación, el ensamble, la importación, la exportación, la comercialización, el transporte, el tránsito internacional en territorio nacional también, la intermediación y transferencia de materiales, así como también señalar el régimen de talleres de armería, recarga de municiones y de fabricación de artículos pirotécnicos. Clubes y escuelas de tiro y de caza también están regulados por esta ley, así como también los coleccionistas de armas de fuego, los servicios de vigilancia y seguridad privada. También eh, un poco esta ley define las circunstancias para proceder a la incautación de los materiales, así como también las sanciones administrativas y judiciales que correspondan. También establece el régimen para su registro y devolución. Todo esto con el objetivo de cumplir los propósitos que nuestra legislación impone. En ese sentido, también quisiera compartir que estas funciones son llevadas adelante por la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, IMABEL, y el Registro y Portación de Armas de Fuego está administrado por la Policía Nacional y por el Centro Nacional de Rastreo de Armas de Fuego y Municiones. Bueno, veo que me quedé sin tiempo, así que si hay oportunidad quisiera también compartir un poco más de nuestra experiencia en alguna próxima oportunidad dentro de este encuentro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias eh, al representante de Estado de Paraguay. Voy a dar la palabra ahora al señor Jonathan Lowy de Global Action on Gun Violence. Adelante. Thank you. Uh, all commissioners and member states, I, I'm Jonathan Lowy, president of Global Action on Gun Violence. For 25 years, I've fought to stop the illegal arms trade and push for best practices in the gun industry, representing families and governments in the US, Canada, and Mexico. GAGV engages in advocacy and therefore we and I are registered under the Foreign Agents Registration Act from Mexico. However, I'm an independent witness. My primary message here today is immune, immunity leads to impunity. Lax U.S. laws give the arms industry effective immunity from regulation and accountability that leads to impunity to supply the criminal gun market and infringe on human rights of people throughout the region. The criminal gun market is not unavoidable, it's the result of deliberate actions by private arms companies and lax laws that allow them. Dealers choose to sell guns to buyers they know are likely trafficking and manufacturers choose to supply those dealers without condition or oversight. Mexico's lawsuits and press reports provide many examples of dealers selling large numbers of guns to obvious traffickers who supply criminals in Mexico the U.S., the Caribbean, and elsewhere. The U.S. government authorized these dealers to sell unlimited numbers of guns, even when they repeatedly violate gun laws. Manufacturers are allowed to sell military-style weapons and supply even the worst dealers. Over 20 years ago, the U.S. Department of Justice called on the gun industry to stop supplying dealers that have a pattern of selling guns to criminals and straw purchases. The industry refused with no repercussions. In 2000, Smith and Wesson agreed with the U.S. to institute safer practices. It then reneged with no repercussions. Since then, the arms industry has doubled down on assault weapon sales and practices that supply criminals, leading to increases of gun deaths in the U.S., Mexico and other countries. The illegal arms trade causes a regional citizen security crisis and infringes on human rights, including the right to live. The U.S. fails to prevent or investigate human rights violations or impose appropriate punishment. On the contrary, instead, the U.S. provides effective immunity, which creates impunity for conduct that feeds human rights abuses. We respectfully request that the Commission recommend that all states' members enforce effective regulatory measures to combat the illegal gun trade and to prepare a report focusing on the human rights impacts of the illegal gun trafficking from the US. Global action on gun violence stands ready to assist the Commission in any way. Thank you. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios y le traslado la palabra a León Castellanos del de Instituto ACER. Adelante, por favor. Muchas gracias, eh, señores comisionados, señoras comisionadas, por esta invitación que me hacen el día de hoy. Mi nombre es León Castellanos Jankiewicz. soy investigador en Derecho Internacional en el Instituto ACER de la Haya y la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos. Como se ha acreditado en las intervenciones eh, de los colegas, la violencia armada en la región, pero en particular también en Estados Unidos, se ha vuelto endémica. Según los últimos datos, hubo 45.222 muertes relacionadas con armas de fuego en ese país en 2020, una cifra récord. Al mismo tiempo, Estados Unidos es el mayor exportador de armas en el mundo y como los ponentes anteriores mencionan, estas armas causan muerte y destrucción en toda la región. A pesar de ello, los fabricantes y distribuidores de armas gozan de una amplia inmunidad de proceso en los Estados Unidos, ante lo cual los recursos judiciales para las víctimas de tiroteos se han vuelto altamente deficientes. Desde que fue adoptada en 2005, a pesar de ser diseñada para evitar litigios frívolos, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas ha escudado en gran medida a fabricantes de demandas por responsabilidad civil. Esta ley ha sido invocada e interpretada de forma expansiva a lo largo de los años en tribunales de Estados Unidos, de manera que impide el acceso a recursos judiciales a los cuales tienen derecho las víctimas de la violencia armada y sus familiares de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. Las leyes o marcos jurídicos que impiden proporcionar remedios efectivos y reparación para las víctimas de violaciones al derecho a la vida y la integridad personal por parte de actores privados relacionados con esta industria podrían ser violatorias, sin duda, de las disposiciones sobre garantías judiciales y protección judicial contenidas en los artículos 8 y 25 del Pacto de San José así como las obligaciones estatales descritas en el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre acceso a la justicia. El no proporcionar reparación a estas violaciones compromete la responsabilidad de Estados Unidos y de cualquier otro Estado en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, ratificado por Estados Unidos, reconoce en su artículo segundo el derecho a interponer un recurso efectivo. Toda persona que reclame dicho recurso debe tener acceso a las autoridades judiciales, administrativas o legislativas competentes. Se establece además la obligación de los estados parte de proveer recursos judiciales cuando estos no estén disponibles. El comité que interpreta este pacto considera que los recursos internos se refieren principalmente a mecanismos judiciales. Esto pone de manifiesto la importancia de derogar leyes como la que se mencionó anteriormente, conocida como placa, para ofrecer acceso a víctimas a la justicia en conformidad con los derechos humanos y de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos también los comentarios. Traslado ahora la palabra a John Quincy Polan de Proyecto Stop US Arms to Mexico. Adelante, por favor. Gracias por agendar esta audiencia. Eh, coordino Stop Your Arms to Mexico, un proyecto de la organización Global Exchange. Investigamos, hacemos incidencia y colaboramos con organizaciones comunitarias para frenar el flujo de armas de fuego a México y elevar las voces de personas afectadas por la violencia armada. Las empresas de fabricantes de armas de fuego comparten responsabilidad por la violencia en México y otros países ejercida con las armas de fuego que producen por sus prácticas negligentes en la promoción del mercado sin restricciones de armas, armas de uso militar y su oposición a cualquier reglamentación mínima del mercado de esas armas. Además, los fabricantes y exportadores de armas de fuego tienen un papel importante en la exportación de armas a corporaciones policiales y militares que cometen violaciones graves de derechos humanos o coluden con el crimen organizado. Este papel es documentado para México, concretamente en los certificados de usuarios finales que son comunicados a las empresas de exportación, pero no a las instancias gubernamentales responsables para asegurar que no se exportan armas de fuego a actores implicados en violaciones graves de derechos humanos. Por ejemplo, documentos del ejército mexicano Sedena muestran que Colt Manufacturing fue notificado en febrero de 2015 que cientos de rifle, rifles que produjo fueron destinados para policías de ocho estados en México, incluyendo policías estatales de Guerrero. Esto apenas dos meses después de informes públicos implicaron la misma corporación policial de Guerrero en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, el certificado que la Sedena sometió al Departamento de Estado para la exportación de esos rifles nombró a Sedena como el usuario final, a pesar de que los rifles fueron a policías en Guerrero y que Colt fue notificado de eso. El Departamento de Estado, por su parte, ha dicho que las empresas exportadoras no tienen la capacidad para monitorear los usos finales de sus armas exportadas, pero el gobierno de Estados Unidos sí puede monitorear las armas exportadas. Por los muchos casos de violaciones de derechos humanos o colusión con crimen organizado por parte de policías y militares en México y otros países, es imprescindible implementar mecanismos para identificar los usuarios finales y prohibir el uso de armas por agencias implicadas en crímenes y violaciones de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos también los comentarios. Traslado la palabra a la entidad Conectas Brasil, el señor Bruno Langueira. Thank you. First I would like to salute uh, the Inter-American Commission on Human Rights and Connectas Derechos Humanos who generously invited us to share some information about Brazil. I also want to salute the state representatives and my colleagues from civil society. Our current president has made during his term the most dramatic changes in weapons and ammunition regulation in Brazil, losing the control and allowing more than 1.2 million weapons to enter the market since 2019. Many of these changes break international commitments made by the Brazilian state, especially those related with marking and tracing. The academic literature shows the fact of increasing uh weapons on violent crime accidents and suicide these effects are much more dramatic as you know in our region but especially in brazil in where seven out of ten homicides are committed with firearms and that affects uh disproportionately less vulnerable and black communities and enhance the lethality of the gender-based violence our claim here is straightforward Uh, the states parties intensify the due diligence in each request for arms transfers to Brazil, a country that repeatedly shows human rights violation. So the past institute has produced a report with a list of these violations and also pointed the participation of foreign weapons, where US firearms play an important role. The decision of companies and countries for selling weapons for armed force or law enforcement agents should consider at least two questions. Has the institutions been involved in human rights violation in the last years? How well are the physical security and stockpile manage management of these institutions? Our report shows a lot of diversions from state weapons ending in hands of the organized crime. Last but not least, it's important to report that this lack of control promoted by the Brazilian government does not only affect public security and organized crime but has recently been engaging endangering the existence of democracy free elections and free press in brazil two days ago a former congressperson and a known ally of president bolsonaro after viol violating his house arrest terms threw grenades and shot 50 times with an assault rifle manufactured and imported from the us uh, shot federal police agencies two of them were injured. The threat is real and brings additional responsibility to states, parties in engaging to the Brazilian government and transferring firearms and ammunition to our territory. Our solidarity to the judicial demand by Mexican state against US manufacturers and thanks to the commission for promoting this audience. Thank you very much. Muchas gracias. Agradezco, agradecemos los comentarios. Le traslado la palabra a Monserrat Martínez estrellas de Global Thought. Gracias, vicepresidente. Agradezco a la comisión la invitación para participar en esta audiencia temática. Mi nombre es Monserrat Martínez Estrelles, coordino proyectos sobre desarme y control de armas en Global Thought, Organización de Sociedad Civil en México. Los mecanismos y estándares de debida diligencia en materia de derechos humanos son fundamentales para regular la compraventa de armas, municiones, partes y componentes. Del mismo modo, las consideraciones de derechos humanos deben aplicarse no solo a las exportaciones, sino también en el caso de las ventas y adquisiciones nacionales por parte de Estados y empresas privadas. Los procesos de debida diligencia también pueden ser adoptados e implementados por el sector privado, incluidas las instituciones financieras, por ejemplo, bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y empresas de transporte involucradas en el comercio de armas. Buenas prácticas y recomendaciones para la implementación de los estándares de debida diligencia en materia de derechos humanos se pueden encontrar tanto en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, así como en el informe Empresas y Derechos Humanos, estándares interamericanos de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIT. Hay una serie de instrumentos internacionales que ya buscan regular el comercio internacional de armas. Sin embargo, la implementación de estos instrumentos tiene lugar a nivel, a nivel nacional. Eh, por lo tanto, depende de cada estado cómo aplicar estos instrumentos y cómo evalúan el riesgo de violaciones graves a derechos humanos o al derecho internacional humanitario al tomar las decisiones sobre las ventas. Eh, asimismo, corresponde a los estados desarrollar marcos normativos para que su industria armamentística, de acuerdo con compromisos internacionales y regionales, pueda cumplirlos. Situación que supone un desafío en cómo se articulan los objetivos de seguridad nacional, regional e internacional, así como los de desarrollo económico nacional y local, con las disposiciones relacionadas con mitigar el riesgo claro, evidente o preponderante de que se violen derechos humanos. Una de las cuestiones que genera mayor preocupación a los estados exportadores de armas es la de proveer a otros estados de la capacidad de respuesta militar, con el fin de que el, el estado receptor pueda ser parte de cuestiones que atenten a su seguridad nacional. Esa es la dinámica en la que se encuentran vinculadas las empresas exportadoras y estados importadores. ¿Cómo pueden los estados entonces evaluar los riesgos de, de desviación y tráfico ilícito al momento de realizar la venta a empresas privadas, armerías, con shows, etcétera? ¿Qué salvaguardas deberían de tener los estados para prevenir el desvío y tráfico ilícito y cuál es el papel de las responsabilidades de la industria armamentística y del sector privado en la prevención del desvío y el tráfico ilícito? Con base en estas cuestiones, Global Thought solicita que la CID pueda considerar lineamientos necesarios para brindar dirección en cuanto al rol de la responsabilidad de los fabricantes de armas y del sector privado en la facilitación de la violencia criminal en las Américas y el rol y la responsabilidad de los estados de aplicar estándares de debida diligencia en materia de derechos humanos al aprobar la venta y o exportación de armas. Gracias. Muchas gracias. Hemos entonces concluido la parte de intervención estado y participantes y pasamos a otra etapa de la audiencia que serían comentarios o preguntas que tenga la comisión interamericana de esa cuenta traslado la palabra a la comisionada Esmeralda Rosemena de troitiño relatora para México si tiene algún comentario o alguna pregunta gracias eh, presidente de esta audiencia comisionado Estuardo Ralón eh, un saludo para todos y todas Quiero en primer lugar eh, realmente agradecer esta, esta oportunidad del de planteamiento que, que hace el Estado mexicano con el respaldo de algunos otros países de la región, eh, colocando el tema de, de los derechos humanos en esta relación con el la responsabilidad de las empresas, de las empresas que en esta oportunidad eh, nos referimos a las empresas productoras de todo tipo de, de armas y cómo esto se conecta efectivamente con la protección de los derechos humanos de las poblaciones en nuestros países. Entonces, realmente un, un, un importante debate y yo quiero destacar, eh, en, en, aquí nos acompaña la, nuestra relatora especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y cuando trabajábamos con, con Redesca de, de promover un informe temático de esta categoría, derechos humanos y empresas, eh, eh, la visión era precisamente esto. ¿Cómo hay una responsabilidad de los estados, en primer lugar, el estado que, que está viviendo una, una situación de violencia, eh, de este uso desmedido de, de las armas de fuego? Cuando oigo las cifras de los homicidios producidos por armas de fuego, nos dice la gravedad de la situación. Pero entonces eso nos lleva a una visión regional de la problemática. Y me, me, me, me gustaría destacar esto, la comisión, así nos lo acaba de recordar la compañera Monserrat, la, la importancia que tiene el papel de la comisión interamericana en la promoción de nuestros estándares interamericanos. Hay una serie de, de principios rectores, pero la Comisión ha hecho un trabajo precisamente para identificar la realidad de nuestra región. Y una pregunta sería, bueno, ¿cómo están los estados trabajando precisamente estas responsabilidades de exigir a las empresas en sus países que van a tener conexión con las empresas productoras, por supuesto, pero ¿cuáles entonces las medidas de, de, que, que, que tienen que asumir los, los estados y cuáles son las que se están haciendo precisamente para tener estos, estos controles? Porque eh, se nos ha dicho, por ejemplo, que en México... Eh, se han presentado demandas de carácter civil eh, a Estados Unidos eh, y, y hay un cuestionamiento sobre esos obstáculos procesales, sobre ese alcance territorial que puede tener la, la disposición, pero entonces, ¿qué hacemos frente a esas realidades en nuestros países para ese control de la debida diligencia? Si allá en el productor no hay una, una responsabilidad, nosotros tenemos que asumir también en nuestro país la responsabilidad de cómo enfrentamos esas empresas dentro de nuestros territorios para asegurar la protección eh, de, de la vida de la gente. Entonces, un, un poco para mí es eso. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ustedes ven lo, los estados, la, la, los obstáculos o las dificultades que tienen para, para imponer los, los controles, para asegurar que estamos aplicando nuestros estándares interamericanos? Y concluyo, y voy a comprometer a Redesca, pero sé que estoy segura que, que está muy, muy consciente de esto, eh, la comisión tiene esta disposición, esta apertura y escoger nuestro informe de empresas y derechos humanos y traducirla entonces en acciones, en cooperación, en, en una relación con sociedad civil y con los estados. Pero, pero tengo que, que dar gracias por, por esta oportunidad de haber recibido una información tan importante. Gracias, muchas gracias, comisionada, muy amable. Tenemos muy poco tiempo, pero voy a preguntar también a mis colegas, la comisionada Roberta Clark, ¿algún comentario, o pregunta. Thank you very much, Commissioner Allard. I, I have quite a lot to say, but I know we don't have the time. I want to certainly thank the representatives of the states from Mexico and Bolivia and Paraguay as well as the human rights defenders and the civil society organizations who are here with us today i mean what you have what we're speaking about here amongst to the egregious harm egregious and unregulated harm that's taking place everywhere in the region i'm i'm uh here in the zoom call from the caribbean small island developing states that are many of some of them are swamped by the um availability of of uh, illegal weapons are coming through porous borders. So I certainly understand what you're saying. Um, and also that these uh, weapons, assault weapons, militarized weapons, small arms, whatever they look like, grenades I think we've heard today, uh, are associated with uh, the control of these uh, weapons in them, in and of it's a crime, but also allows for the perpet perpetration of very serious crimes, trafficking in persons, we've heard, tra drug trafficking, terrorism, But also the destabilization of democracies, which I think you know, is so very critical, and also the undermining of citizen security. And I, I very much agree with those of you who have said that the citizen insecurity is very much felt, felt by the most marginalized populations, those most discriminated against. And it's really also very much connected to, to, to people living in, in situations of extreme poverty. So all of that, I think we understand and we agree with um and i think that of course a regional approach is needed particularly when there's less than political will to regulate the manufacture of, of of of of arms and ammunition as well as the um the distribution of that so i think a regional approach is really important and it's a regional approach which is a political approach drawing on the human rights standards i really just have one question and I, i think this is a a conversation that we could have we could keep going with. But I'm interested in your use of your language, your use of the language of negligence. Several of you all have spoken about the negligence of arms manufacturers and arms dealers. Um, which that language is a kind of soft language suggesting that they should do something, but they're not doing it. as opposed to what feels seems more like, as you describe the scenarios, seems more like a recklessness to so deliberately engage in dangerous conduct, knowing that harm is very likely because of your conduct. And so I'm just wondering, and I know that you all are all lawyers, so you're using language very carefully. So I wanted to just sort of think that through with you um, because I think it does, it does sort of shape the kind of articulation that we may want to have around uh, the, the obligations of states and also the obligation of the Multi, multilateral system to deal with these cross border issues. Thank you very much. Muchas gracias, comisionada Clark. Eh, le pregunto al comisionado, al comisionado Bernal si tiene alguna pregunta. No, muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Eh, voy a preguntar a la relatora Redesca. Eh, si tiene algún comentario. Eh, muchas gracias, vicepresidente. Eh, saludos a, a, a todos los estados acá presentes, sociedad civil y por supuesto a la comisión. Tendría muchos comentarios porque como bien lo señalaba la comisionada Aurora Semena, este es un tema que viene centrando los esfuerzos de la redesca desde su creación. Efectivamente, vivimos en la región más desigual y también la más peligrosa del mundo y esa peligrosidad viene dada precisamente en gran medida por, por, por el acceso fácil eh, a las armas, con lo cual este es un tema de la mayor eh, trascendencia para los derechos humanos en nuestra región y me parece muy importante, como ya lo señalaba la comisionada Rosemena eh, señalar que este es un tema que debe abordarse con una perspectiva regional y yo diría que específicamente con una perspectiva interamericana. Y en ese sentido, el informe que elaboramos para la Comisión eh, sobre estándares interamericanos tiene una vigencia extraordinaria y para, para el análisis que requiere esta cuestión. Eh, por ejemplo, en ese, en ese informe uno de los criterios interamericanos que se ponen de manifiesto es la cuestión de la extraterritorialidad, cómo puede verse comprometida la responsabilidad de un Estado eh, eh, eh, que, que, que proporcione ¿verdad? La, la exportación de, de, de, de esas armas o, o de ese o de ese producto que genera una, una lesión a los derechos humanos. Y, y creo que merece realmente un análisis de esa, de esa naturaleza y también pensar muy especialmente en términos de debida diligencia, no solo a la luz de los principios rectores, concretamente el principio 2, que habla de la debida diligencia de las empresas, sino muy específicamente de la debida diligencia a la luz de la comprensión interamericana de los propios estados involucrados, eh, tanto los estados importadores como los estados exportadores cuando se trate de un comercio eh, lícito de, de, de armamentos debería ser puesto bajo examen y además de ponernos a disposición con, con muchísimo gusto comisionada y por supuesto junto con la eh, Relatoría a su cargo en México estaré, estaremos muy, muy, muy, muy dispuestos a, a ello Tendría una pregunta, porque se está poniendo sobre la mesa también la responsabilidad de las empresas, y en estos días se está llevando a cabo una negociación muy importante sobre un tratado vinculante que viene hace años ya, ¿verdad?, eh, discutiéndose en el seno de Naciones Unidas. Quisiera aprovechar la presencia de tres estados de la región para preguntar también si pueden eh, compartirnos cuál es su postura en real, o su perspectiva en relación con ese tratado. Eh, que sería de carácter vinculante. Muchísimas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, relatora. Le pregunto al relator eh, Pedro Vaca si tiene un comentario. Muchas gracias, eh, comisionado. Un saludo a toda la comisión, a, a los representantes de las distintas delegaciones del Estado, a la sociedad civil. Decirles que he aprendido mucho en esta audiencia, y un comentario muy puntual con, con noticias que son desalentadoras para la región. El año 2022 en curso, ya es el año más letal para la prensa en el continente eh, y una audiencia como esta me lleva a mí también a, a, a reflexionar a que si le pedimos a los estados que prevengan las violencias contra la prensa y que luchen contra la impunidad de crímenes contra la prensa y tal como ha sido puesto en esta audiencia hay unas condiciones que pueden facilitar las violencias contra la prensa, yo no puedo sino saludar la pertinencia de esta conversación, decirles que es del total interés de la relatoría poder contribuir a lo mejor con con, con los elementos de acceso a la información vía trazabilidad que puede requerir este tipo de asuntos, respaldando la labor de mi colega Soledad García Muñoz en materia de empresas y derechos humanos y manifestar la empatía de la relatoría porque el continente puede avanzar en un asunto que es medular para recuperar la confianza de la prensa en que puede tener entornos seguros en nuestra región. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias. Y... Yo también quiero decir agradecer, agradecer los comentarios que nos han brindado y tengo eh, rápidamente un, un comentario y una pregunta. La comisionada Clark eh, hizo una, una pregunta a mi parecer muy interesante y es, bueno, eh, negligencia versus debida diligencia, que también se mencionó, cómo, cómo abordar o cómo usar con precisión los términos. Y a mí me parece, y en esa línea va mi comentario, que que debe haber una, digamos, una regulación que permita el deslinde de las responsabilidades como tal. Es decir, hay, un, hay una etapa del proceso donde debe haber una debida diligencia del Estado para que toda la información lo más completa posible llegue respecto hacia cuál es el destino final de las armas, pero una vez están recibidas a entera satisfacción por un ente estatal, entra... Otra óptica de debida diligencia de que el Estado las utilice eh, co como corresponde y, y digamos eh, eh, no se den situaciones como las que nos comentaban de que paren en manos de determinadas unidades eh, cuando eso no se registra eh, la trazabilidad completa. Un comentario sobre esa base y una pregunta. La pregunta que tengo es si hay algún tipo de buena práctica. En materia de regulación y control en ese línea de responsabilidades, o todavía hay mucho por hacer y no se podría identificar esa buena práctica? Esa sería mi, mi pregunta, así que muchas gracias. Y con esto damos por finalizado eh, esta etapa de eh, la intervención de la comisión. Pasamos ahora a um, otra parte de la audiencia, que sería eh, darle por 14 minutos al Estado de México la palabra para que pueda reaccionar a algunos de los comentarios que se han hecho. Así que los dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señoras comisionadas, señores comisionados, por sus eh, preguntas y reflexiones y comentarios. Eh, qué pena que no esté la representación del Estado de los Estados Unidos de América, que podrían tener muchas más respuestas sobre lo que un Estado podría hacer para evitar que sus productos dañen y atenten contra los derechos humanos de las personas en la región. Hay especialistas que conocen bien a los Estados Unidos y el sistema eh, legal alrededor del comercio legal de armas, que quizás, si hay interés de la Comisión, podrían darles la oportunidad para extender más en el tema. Permítanme comenzar y daré respuesta a sus preguntas. resaltando. Una distinción muy importante. Tenemos un comercio legal, transferencias legales. En el caso de México, es el Estado mexicano, por conducto de sus fuerzas armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, que adquiere armas. Ese es un mercado legal. Y esas armas después se distribuyen a las fuerzas de los tres niveles de gobierno. Como cualquier Estado, tenemos retos que atender. Lo estamos haciendo. Pero ese problema es mucho menos complejo que el otro problema. En el caso de transferencias legales hay una serie de compromisos, el Estado de México es parte del Tratado sobre Comercio de Armas, hay buenas prácticas, respondiendo a una de las preguntas, en el caso del gobierno de Alemania, son muy cuidadosos respecto al uso final, destino final de sus armas que son exportadas, sancionan a sus empresas fabricantes cuando sus armas son utilizadas, para atentar contra los derechos humanos. Una buena práctica que valdría la pena expandir en otro momento sobre el tema. Pero el gran problema que nos está afectando es el tráfico ilícito de armas. Esto es el comercio legal en los Estados Unidos, que después se derrama de manera ilícita hacia México. Y aquí es importante resaltar que en México solo existe un punto de venta administrado por las Fuerzas Armadas, mientras en los Estados Unidos existen más de 20 mil puntos de venta, si no es que más. Y muchos, cientos de ellos en la frontera de los Estados Unidos con México. Estamos demandando a un vendedor de armas en la ciudad de Yuma, que está a menos de 100 kilómetros de la frontera con México. Estos puntos de venta, es claro, que están alimentando a, las, a los criminales y a las organizaciones criminales en mi país. Y ahí radica su negligencia. La negligencia... Es un término que utilizamos porque así lo hemos mencionado en esta demanda civil por daños, pero evidentemente es una irresponsabilidad, total descuido, ilicitud, complicidad. Pero la negligencia, la negligencia radica que sabiendo, debiendo saber que su producto va a caer en manos de criminales o de aquellas personas que van a causar un daño, que van a tentar contra el derecho, los derechos humanos de las personas, no hacen algo para prevenirlo. ¿Y cómo saben estas empresas en los Estados Unidos. Me refiero al tráfico ilícito de armas. Reportes gubernamentales, información de organismos especializados, noticias, libros, reportes académicos, bueno, hasta los videos que suben las organizaciones criminales mostrando su poder de fuego. Las empresas están bajo alerta, están bajo advertencia de que sus armas no se quedan dentro de la jurisdicción estadounidense. Son compradas por prestanombres, compradas por criminales, compradas en una transacción dentro de la jurisdicción estadounidense legal, pero después traficadas hacia México y no hacen algo para prevenirlo. ¿Cómo saben y cómo sabemos los gobiernos que las armas provienen de Estados Unidos? Por el número de serie, la trazabilidad, un punto muy importante. Por, por medio de un ejercicio de, de rastreo del arma, se puede saber desde el lugar donde se encuentra en una eh, en un área de delictiva o que es decomisada, se puede rastrear su punto de venta, fecha de venta, persona a la que se le vendió, lugar de fabricación, fecha de fabricación, ruta de distribución y con esa información las empresas fabricantes de armas que distribuyen y que venden armas podrían monitorear a sus puntos de venta y podrían, si fueran diligentes, si fueran cuidadosos, si fueran responsables, decirle a sus vendedores tú has vendido tantas armas que aparecen en tal lugar en México, en manos de tal eh, organización criminal, te voy a dejar de distribuir el arma o vamos a tener que hacer algo para que dejes de ser tan irresponsable, es una cuestión de falta de monitoreo de su línea de distribución. ¿Qué podrían hacer los estados? Lo que hace el gobierno de México es control en quién puede obtener una licencia para adquirir un arma, para portar un arma, restricción al calibre al que pueden acceder los civiles, que es un calibre muy reducido, y monitoreo y colaboración con los estados que, desde donde se importan las armas para darle trazabilidad y monitoreo al destino y al uso final. ¿Qué podría hacer en este caso un mercado legal de armas? Pues hacer una evaluación del riesgo y las empresas tendrían que hacer una evaluación de riesgo para decir si en México está prohibida la venta de este tipo de armas de estilo militar, si en México es muy restringido el comercio de armas, pues quizás mis tiendas de armas no tendrían que estar ubicadas en la frontera a unos cuantos metros del territorio mexicano. Si sé que en las últimas dos décadas tal tienda ha vendido tantas armas que aparecen en escenas delictivas en México, pues quizás tendría que dejar de distribuirlas. Es una cuestión de análisis de riesgo y de toma de decisiones comerciales responsables. Pero pareciera que la industria de las armas en los Estados Unidos, en lugar de hacer una evaluación del riesgo y contribuir para prevenir que sus productos no causen daños, que no impacten en el derecho humano más valioso, que es el derecho humano a la vida, siguen lucrando con este comercio ilícito que existe en mi país. Y es ilícito porque no está permitido adquirir ese tipo de armas. La debida diligencia de la industria de las armas es algo muy importante para resolver esta situación que comparten, como mencionaba la comisionada Clark, países en el Caribe que sufre Canadá una situación también de tráfico ilícito de armas. Reiterar, hay una cuestión de, de transferencia legal o comercio legal de armas en el que los retos se deben de superar con un estricto seguimiento del usuario del destino final y mucha transparencia respecto a lo que sucede con esas armas y luego está el otro problema al que respetuosamente llamo la atención de la comisión que bien valdría la pena que se realizara un informe específico. El impacto de el tráfico ilícito de armas en el disfrute de los derechos humanos en la región. ¿Por qué ese tráfico ilícito genera violencia armada? La violencia armada genera desplazamiento y flujos irregulares hacia los Estados Unidos. El tráfico ilícito empodera a los delincuentes que lucran con la esperanza de las personas que pretenden migrar hacia los Estados Unidos. Y en este mismo sentido, respecto al asesinato de periodistas, es alarmante y sensible, como también lo es el incremento de los feminicidios en mi país. Si no existiera tal cantidad de armas y el poder de fuego en manos de los criminales, seguramente el Estado mexicano tendría mucho mejores condiciones para responder estas situaciones. Como mencioné en mi intervención, cuando hablamos de la militarización de México, tenemos que reflexionar que primero tenemos que arrancarle al crimen organizado el poder de fuego que tiene para que en el monopolio del uso de la fuerza del Estado mexicano pueda responder mejor a los actos delictivos de civiles. Me permito sugerir a la comisión que en el tema de derechos humanos y empresas se reflexione de qué manera la industria de las armas, en particular en los Estados Unidos, que es el principal fabricante de armas en nuestra región, podrían autorregularse, podrían autodisciplinarse, podrían contribuir a que sus productos no causen daño. Legalmente las armas, el comercio de armas en los Estados Unidos está destinado a la defensa personal o actividades de ocio, tiro al blanco, cacería. Las armas que se venden en los Estados Unidos aún cuando se pudiera criticar que son de tipo militar y que tienen una potencia de destrucción eh, que solo tendría que estar en manos de personas bien entrenadas para realizarlo, se vende de manera legal. Si debe de existir un comercio de armas, este tendría que ser responsable, transparente y lo más importante, con rendición de cuentas. Y eso me lleva al último punto con el que me permito concluir esta segunda intervención. El acceso a remedios, el acceso a cortes. Hay una ley doméstica en los Estados Unidos que le otorga inmunidad a la industria de las armas contra demandas civiles por daños. Las demandas civiles por daños son mecanismos, vehículos para que las empresas privadas rindan cuentas por los daños que causan sus productos. Si no lo hacen de manera voluntaria, tendrían que hacerlo por orden de una sentencia judicial. Pero resulta, como lo vemos en nuestra primera demanda presentada el año pasado en agosto, que esta ley de inmunidades ha frustrado una acción legal ilegítima presentada por el gobierno de México como víctima de daños por el tráfico ilícito de armas que facilita, ha sido facilitado por la negligencia y la ilícito de la industria de las armas en los Estados Unidos. Agradezco de nuevo, cuenta, el interés de esta comisión en este tema tan importante y tan sensible. Muchas gracias. Agradecemos al Estado de México sus comentarios y vamos a pasar a la última etapa de la audiencia, repitiendo la ronda de intervenciones en el orden eh, establecido, solo que tendremos dos minutos por intervención a efecto que puedan dar una conclusión final, algún comentario de lo que se ha venido conversando en esta audiencia. Así que traslado la palabra a la representante del Estado de Bolivia por dos minutos. Muchísimas gracias y muchas gracias por este debate tan importante. Eh, eh, respondiendo muy precisamente a, las, a los cuestionamientos que se han comisionados eh, la comisionada Arosemena decía cuál es qué, es qué están haciendo los estados al respecto, cuáles eh, la aplicación de los estándares que están llevando adelante los países. Bueno, en el caso de Bolivia, nosotros tenemos una legislación muy precisa al respecto, de que ha regulado el uso y porte de armas, la ley 300, que establece que el, eh, el monopolio de la fuerza está en el Estado. Cualquier persona no puede hacer uso y comercializar sin un permiso específico el uso de armas, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que tenemos esta regulación muy extensa y muy precisa, existe el comercio y el tráfico ilícito de armas. Y creo que eso es lo que nos llama la atención en esta audiencia. Que si bien los estados tenemos una, una legislación dispersa entre, entre estados, eh, tenemos algunos estados que sí controlamos muy bien este, este tema, pero aún así tenemos el tráfico ilícito de armas que es usado en los crímenes y en los eh, sectores más vulnerables de nuestro país. ¿no? Entonces es ahí donde nosotros queremos ahondar. Eh, puntualizamos lo que dice el representante de México, que creemos que a pesar de que los estados hacemos los esfuerzos fundamentales por regular esto, todavía existen formas que las empresas están, eh, están siendo en este caso impunes o están siendo eh, eh, pudiendo comercializar estas armas sin un resguardo, sin una coordinación entre los estados. ¿no? Por eso se habla de la diligencia y la necesidad de una debida, de, de un debido control de los estados. ¿no? Eh, por otro lado, creemos que eh, es importantísimo que esto pueda ser regulado a nivel, eh, a nivel regional, a nivel del hemisferio. Existen eh, si existe algún tipo de iniciativas a nivel de Naciones Unidas, nosotros creemos que podría ser muy importante para el debate en este tipo de, en, este, en esta preocupación tan grande que tenemos actualmente. ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable eh, por sus comentarios. Paso la palabra a la representante del Estado de Paraguay. Por dos minutos. no bueno, muchas gracias. Bueno, concluyendo un poco aquello que había iniciado hace un momento, quería señalar que a, a mi país le parece muy importante escuchar diferentes posiciones y diferentes experiencias y también compartir la preocupación de México en, en relación a, a este flagelo que a todos nos afecta. Eh, como ya les había mencionado, les hablé un poco de la ley, tenemos relativamente organizada esa parte, compartiendo un poco la experiencia de mi país. Sin embargo, nunca los controles son suficientes. En ese escenario, haciendo un apretado raconto de todo lo que más o menos se mencionó para tal vez trazarnos Tareas, algunas de ellas seguramente ya nos estamos ocupando, pero bueno, a modo digamos de, de incluir en una lista estuve tomando algunas notas y creo que iniciando un poco con lo que había mencionado el representante de México, por un lado tenemos el problema de que algunos países tienen una suerte de monopolio en el tema de, de, de todo lo que tenga que ver con, con el tema de las armas y su producción, manejo y todo lo que habíamos señalado, también siempre eh, la corrupción y las debilidades institucionales en los organismos de control, la falta de regulación para algunos casos, la necesidad de intercambiar eh, mayor intercambio de información, así como también una cooperación que todavía es insuficiente, y quizás eh, sea una, una parte de, de la solución eh, la necesidad de buscar alguna manera de continuar robusteciendo los controles eh, mediante otros instrumentos de carácter multilateral. Estoy segura de que no estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, es un poco para ponernos eh, o contribuir a la reflexión y tal vez a la distribución de tareas para el futuro. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante del Estado de Paraguay. He tratado la palabra, a Jonathan Lowy de Global Action. Thank you. I want to address a few questions. One, there are a number of very simple things that the United States states could and should do that would prevent uh, gun trafficking. Uh, one is to simply require dealers to use safe sales practices, to screen for straw purchases, to not engage in these very large transactions that supply the cartels in Mexico and also supply criminals in the US and throughout the region, and also to require manufacturers to only supply dealers who use safe sales practices and to revoke the licenses of dealers who use unsafe sales practices and violate the law. Unfortunately, the US allows dealers to maintain their license in many cases where they're shown to illegally sell guns. The industry has refused to do any of these things. And to Commissioner Clark's point, that is In my view not just negligent but reckless and in fact in my view it is criminal it is aiding and abetting the illegal trafficking of guns and illegal gun uh, possession however under u.s law in particular placa the protection of lawful commerce and arms act that the gun industry according to a number of courts has immunity to engage in this reckless conduct that supplies criminal market and enables them to profit off the criminal trade without any accountability or liability uh, and that is what happened in the dismissal of mexico's first law lawsuit to be clear we believe that decision was incorrect and it should be reversed for a number of reasons however without placa that case there'd be no basis to dismiss that case and we would be in Discovery Seeking accountability. So, uh, that industry protection is a key part of the problem uh, that would prevent a lot of gun trafficking from the US. Muchas gracias eh, por los comentarios. Eh, paso la palabra a León Castellanos de Instituto Acer por dos minutos. Gracias. Muchas gracias, señor comisionado. Eh, continuando sobre esta línea de acceso a remedios y la imposibilidad de presentar demandas en virtud de leyes que otorgan inmunidad a las empresas, que acaba de mencionar el señor Jonathan Lowy, yo también quiero hacer hincapié en este punto desde un punto de vista comparado. Aquí en Europa tenemos el mismo problema. Cuando vemos eh, compañías de armas que van eh, impunes porque existe una legislación comunitaria relativa a las licencias de exportación de armas que a veces no se incorpora en derecho interno. ¿Y qué sucede? Eh, en esa región no existen, cuando no se incorpora esta regulación, que es la posición común de 2008, no hay sanciones o mecanismos al nivel de la Unión Europea capaces de cuestionar y transparentar las decisiones de los estados que exportan armas. Y aquí estamos en el mismo supuesto del caso de los Estados Unidos, un gran país exportador. Cuando no hay transparencia y rendición de cuentas de las exportaciones de armas, las empresas mismas eh, no ven necesidad de autorregularse, como se ha mencionado ya anteriormente. Doy un único ejemplo. Eh, la Corte Administrativa de París no se considera competente, no se considera con jurisdicción en un caso reciente porque el acto contestado, es parte de una decisión gubernamental, es decir, el gobierno tuvo que intervenir para aprobar la exportación de un cierto tipo de armas y la corte por ello dice que este acto no es justiciable, no encuentra competencia y no encuentra eh, eh, jurisdicción para conocer de la situación en la cual se encuentran las víctimas. Entonces el régimen regulatorio es muy importante eh, y este tipo de, de situaciones que crean inmunidad y sin duda impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias eh, por los comentarios. Paso la palabra a John Lindsay Poland de eh, Proyecto Stop Us Arms. Well, let's switch to English. Uh, on the language of negligence posed by Commissioner Clerk. I think it's because well, we're not talking about selling lemonade. We're talking about access to mortal weapons that are designed for military use. Um, they're easy for civilians to acquire and they're pervasive in the United States, and that requires both due diligence and an end to negligence. The prior hearing on militarization demonstrated that the indiscriminate arming of state forces in Mexico has reinforced human rights violations and impunity. Uh, this commission addresses violations and states that do not hold perpetrators responsible from the state. Here we are also addressing ways that state forces have committed massacres and forced disappearances and receive more weapons because of a lack of best practices for weapons exports, such as those practices in Germany that, that Alejandro mentioned. In this lack of best practices, there's a collusion between weapons exporters, the Mexican army that controls all weapons, imports and sales within Mexico and the US government. We concur with Mexico that the US government and the companies are the elephants that are not in the room today. Exporting countries, including the United States, Brazil, and other states in the hemisphere could and should require that weapons exporters, one, identify the true end users at the moment of licensing exports, and two, prohibit exports to entities that are implicated in serious violations or collusion with organized crime. So we request that the Commission make a recommendation that member states implement such requirements and are uh, ready to work with you in that uh, in that effort. Thank you. Thank you very much. Uh I just wanted to do like two remarks. Of first of it uh, i would like to like mention the difference between the situation in mexico and brazil if it's true that brazil uh, still suffers from mostly from domestic uh, firearms and uh, we are advocating also best practices uh, to our manufacturers our domestic manufacturers it is also true that when it comes to foreign weapons we are dealing with The most problematic weapons, so assault rifles, machine guns, submachine guns, that are frequently coming uh, from the U.S. Either in the same way they are flowing to Mexico by like straw purchaser that I are buying these weapons and then trafficking to Brazil, uh, or direct trafficking uh, to Brazilian borders uh, by air or by sea, or legal export made to Uh, our neighbors, and then traffic it to, to the organized crime uh, uh, gangs. Uh, and I just wanted also to offer uh, the report we have mentioned, produced by Instituto Soda Paz, that highlights uh, violations with firearms, but also brings profiling of firearms seized in Brazil uh, by type of weapons, by country of origin, So if this interests uh, any state party, we are more than happy to share with the Secretariat and and make it uh, uh, to be received uh, by all the state parties. Thank you very much for the opportunity and also uh, thank you for the initiative. Muchas gracias. Agradecemos también los comentarios. Y finalmente le paso la palabra a Montserrat Martínez Telles de Global Talk. Gracias, señor comisionado. Pues resalta la pertinencia de democratizar los ejercicios de rendición de cuentas y de reparación del daño dentro de las dinámicas de comercio de armas que tienen los estados. Y por lo anterior, es importante mantener buenas prácticas que promuevan e incorporen la participación de la sociedad civil organizada como agente que mantiene actividades de monitoreo y de divulgación de información sobre los impactos y la importancia de atender el origen de flujos que provocan daños a la población en México. Un ejemplo de ello fue la demanda que el Estado mexicano sometió a consideración de las Cortes de Massachusetts. Y aún así es pertinente el desarrollo de un papel más activo, tanto del sector privado relacionado con la industria armada, y esto incluye aseguradoras instituciones de financiamiento, como de la sociedad civil. Y para ello se vuelve vital el promover e implementar ejercicios de transparencia proactiva con el objetivo de hacer rendición de cuentas y ejercer responsabilidad de las partes involucradas en este comercio. Por lo que la revisión de la actividad empresarial ante órganos parlamentarios, la incorporación de la sociedad civil como parte observadora evita que se convierta en una cuestión unilateral de ejercicio de poder y por el contrario permite que sea un proceso más abierto sobre con quién se comercia, qué tipo de productos y bajo cuáles condiciones. Este tipo de precedentes podrá ayudar a comparecer ante mecanismos de supervisión de compra y venta de equipo armado, mitigando riesgos e incluso transitar hacia la previsión de reparaciones cuando se, no se cumpla con los estándares de debida diligencia en materia de derechos humanos. Por lo anterior y en el marco de este ejercicio, se resalta la oportunidad de establecer una amplia colaboración liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre países exportadores e importadores para discutir los desafíos relacionados con controles post entrega de equipo, tomando en cuenta consideraciones de seguridad nacional, así como la incorporación de estándares de debida diligencia en materia de derechos humanos en colaboración con empresas que se encuentran tanto bajo la jurisdicción de los estados como de la sociedad civil organizada interesada en los impactos que se generen bajo tales dinámicas. Muchas gracias a la comisión por esta oportunidad. Muchas gracias también por los comentarios. Hemos entonces eh, cubierto las diferentes etapas de la audiencia y llegado también al tiempo de la misma. Quisiera, antes de, de cerrar, agradecer, agradecer a a México por haber solicitado la audiencia y también a los representantes de los estados de Bolivia, Paraguay y a las organizaciones y eh, personas de sociedad civil que nos han acompañado. Creo que se ha dado un enfoque muy interesante de una temática que si bien la comisión de manera más general había abordado en un informe de empresas y derechos humanos, las particularidades de un fenómeno que se está dando en una estructura de mercado formal y en un fenómeno de tráfico ilegal de armas, hace que la comisión pues eh, ponga su atención en comentarios técnicos para que puedan ser atendidos en el marco de nuestras competencias. Y seguramente estaremos dando seguimiento eh, por las diversas ideas, comentarios, sugerencias que han surgido. Eh, hubo una, un representante de, de Sociedad Civil de Conectas Brasil que indicó, que podría hacer llegar a la Secretaría Ejecutiva eh, un estudio que habían realizado. Agradecemos el gesto y muy bienvenida la información, pero quiero aprovechar eh, esto para invitar también a quienes han estado hoy que si tienen alguna información, algún análisis, porque en el formato de las audiencias muchas veces por el tiempo no se logra eh, trasladar información relevante que de la misma manera nos lo puedan hacer llegar a la comisión para que nosotros podamos completar el análisis con lo que hemos comentado hoy en la audiencia. Así que sería algo que agradeceríamos mucho y que sería de gran utilidad para la comisión. Así que sin más, quisiera agradecerles como se empezó esta audiencia, agradecer su presencia el día de, de hoy y ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias, doy por cerrada la audiencia. Hasta luego. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Thank you.